era, pero está llorando, salió un pato ja. Que barra tan no extraña, Ni la de los cantineros por ahí Mejor te dejo aquí un misterio Que se por primero la gallina al huevo Para que te puedes hacer algo Aunque sea por primera vez en tu vida Porque ni para darte cuenta Que hay personas que tienen más inteligencia que tú Tuviste que decirle a otras personas Para comprobar que aún así son todos unos idiotas Pues no ver las barras que si tienen lógica Y ni un nombre le pusiste a tu atención y si nos vamos de uno en uno, tú eres el primero que te va a suponer Yo me metí a esta tiradera para hacer la luz eléctrica que alumbra tu miserable carrera. Porque solo lo subes a TikTok, alcanzo no te alcanza. ¿Qué estás si así en este momento eres tú, tiene miedo Está como un niño pequeño debajo de sus sábanas Para que no le asusten los fantasmas Tú te defines como el mejor rapero de todos los tiempos La gente te define como una auténtica caca No te pongas en el sol porque te desintegras Eres un ridículo virgen que tiene que hacer apología lo los sexos está valgando a los raperitos dice y demás y no puede sacar un tema que pase de un minuto con 47 segundos porque no tiene más nada que decir y los últimos segundos parecían que estabas en un circo ya la tienes aguada con tus letras Porque no contento Te encierro con mi grupito Y sin flores de colores Como dice el tema Te reto enviarme una pista Y rapear sobre la misma pista En diferentes temas Claramente O quieres que te la pase yo También te reto que no sea mi video De TikTok Porque ahí todo se Esto lo dejo aquí porque solo estoy calentando Para que tal vez así aprendan De que no cualquiera se deja por ridículos como tú Y el bellaqueo Con tanto ego Ya me dio pena de abusar demasiado Con mi lírica del mister bellaqueo Hay que aceptar que por lo menos Él hace mejor en ti y la ETA. No que tú ni siquiera ni una buena letra para un tema que pueda llegar a conectar con las personas. B, sí, es el lo que son eh,